Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar las funciones y actividades del profesional de Ingeniería Industrial en los diferentes campos de acción para el desarrollo de las consultorías empresariales, fomentar el grado de comportamiento empresarial frente a las realidades de la empresa consultora y desarrollar y mejorar la competencia individual en beneficio del mejoramiento continuo, personal y empresarial.